saludos cordiales en directo desde collado villalba en madrid saludos a todos los clientes de todo el planeta en esta ocasión bueno os habla luis de Prisline. estoy con gabriel un hombre oh. su padre vino de argentina un hombre, muy, un hombre muy trabajador su padre llegó de argentina sí. y, y le ha ido muy bien le fue muy bien y ahora su hijo gabriel pues también nos va a contar sí los trabajos para hombres que hay ahora en españa eh, bueno eh, deciros las consultorías de instagram seguimos con ellas pero verlas el que no las haya visto que las vea ya porque solo duran 24 horas vale que como son en vivo en directo instagram a las 24 horas las borra. el que no las haya visto la última por ejemplo esta tarde en PRIXLINE en instagram la tiene otra cosa que os decimos todo lo que os comentamos digamos son nuestras opiniones no son recomendaciones vale Trizlínes, dejo que Gabriel se presente. Cuéntanos cómo se le ocurrió a tu padre llegar aquí vale. a España. Pues bueno, hola, qué tal, buenas tardes, buenas noches. Como ha dicho José Luis, pues es eh, mi padre. Pues yo personalmente tengo sangre argentina, soy español, pero mis padres vinieron cuando yo era Casi, bueno, mi madre estaba embarazada de mí cuando llegamos y tal. O sea, naciste y, ya aquí en, sí, en claro. España. Sí, nací en España, pero claro, vino con unos poquitos meses embarazada mi madre aquí. Entonces, al cabo de, de unos pocos meses, eh, cuando mi padre llegó, pues tuvo que buscarse la vida un poco. Vino como a la aventura, pero bueno, mi padres saben desenvolverse muy bien tiene unas grandes hizo tu cualidades padre y se llegado a España? Pues es lo que le interesa empezó a, los a trabajar, le salió de hombres, sí, le salió pues él se la da muy bien la venta en concreto, la venta eh, se metió en una en una empresa por seguridad uh -huh. no dar el nombre aunque creo que la... después de 30 35 años la empresa habrá desaparecido pero bueno por seguridad no lo voy a comentar la se dedicaba a la compraventa de artículos de cocina y de homenaje del hogar, es decir, esto es eh, ollas de cocina, sartenes, utensilios, materiales de todo tipo de cocina, que pero sobre todo básicamente ollas y sartenes. Bueno, era una empresa norteameric norteamericana con delegación en España y, y bueno, cuando yo era muy pequeñito Recién unos meses tendría o un añito Pero y yo poco Yo he oído que tu padre, ha tenido, tu padre ha tenido hasta discotecas. Sí, tenemos 20 minutos de visión. Una discoteca. Tenemos 20 minutos de emisión para que le resumas a los prislines sí. trabajos que un hombre que llega a España puede realizar. Bueno, pues. En 20 minutos máximo, Gabi. A ver, esto es un poco dinámico, ¿no? Eh, dependiendo sí. del de sector del que cada persona, cada trabajador se desenvuelva o qué es lo que. Eh, de acuerdo a sus conocimientos y a sus estudios o habilidades, pues en eh, lo que lo que más digamos le le, le tire, ¿no? Eh, por, por ese lado le tire al, al trabajador, a la persona. Pero bueno, yo en hizo? mi caso, de mi, padre, la, mi padre, eh, padre se dedicó eh, a comercio y marketing. Es licenciado en comercio y marketing. Bueno, eh, en concreto, una carrera que que convalidándolo aquí al cambio aquí vendría a ser como perito mercantil que viene a ser como comercio y marketing. Mira, nos está saludando Bueno, saludos a todos los que os estáis comentando conectando en el chat ahora en directo los que lo veáis luego suscribiros y darle a la campana que prisión siempre emite en directo así en los próximos vivos live podéis preguntar mientras hacerlo en los comentarios que os iremos respondiendo nos dice jorge que nos saluda desde argentina precisamente ah, hola qué tal eh, mi paisano mmm, bueno, podéis preguntar bueno. lo que queráis, vale, Interrumpirnos lo que queráis. Eh, a ver, nos dice, mm, por ejemplo, ¿qué ahora en qué estás trabajando. Bueno, yo ahora eh, actualmente eh, me, soy conductor, conductor, conductor de ¿no? una empresa cabeza? de privada, Os veo, conductor eh, privado de ah, VTC. Hoy no eh, vamos a profundizar mucho en eso porque tenemos pero, dos bueno, vídeos del tema de conductores. Ve, veros privado. mis otros vídeos que en los que hablo bastante de. Mira, nos dice, sector, por ejemplo, de... Matías Guevara. Os voy leyendo, vale. Según sí. eso, dice hola, Soy guarda de cárcel en Colombia y tengo familia en Bilbao y Oviedo. Quisiera migrar a España y trabajar en lo que sea. ¿Qué debo de hacer para irme legalmente? Mil gracias. Hombre, pues lógicamente, conseguir una empresa, el permiso, de no, una empresa. Fácil, bueno, se lo resumo rápido. Sí. Una empresa que te vaya a contratar en España. Entonces, es. eh, con ese precontrato te vas al consulado. Sí, allí, consulado en embajada, Matías, ¿no? Eh, sí, no, al consulado. El consulado. En Colombia, eh, más cercano a tu ciudad, te vas con el contrato que te hace la empresa española y ya allí te lo gestionan y te vienes ya claro. legalmente a trabajar. Eso es, claro. O sea, esa creo, es la solución ya, simple. Y una vez que estés en España, pues lo antes posible. Nos dependiendo... Dice Jenny, soy venezolana. ¿Cuál es la mejor opción para pedir residencia española? Jenny, mírate todos los vídeos que tenemos hechos precisamente de ese tema y luego ya la pregunta concreta me la me la dices. Claro. Sí, todos los, todo, los vídeos que hemos hecho claro, todos los puedo resumir he ahora o... en tres minutos. Sí, sí Mírate los vídeos, ahí tienes por ejemplo cómo entrar como turista y quedarte luego legalmente, tienes cómo pedir la residencia, hay muchos vídeos. De los miras y ya luego la pregunta concreta yo te la resuelvo. ¿Vale? Como acaba de hacer Matías. No. Eh, Hilaria soy maestra con 25 años, pero hoy vamos a hablar de trabajos de hombres. Ah, claro, eso es. Trabajos no, no, de hombres. Que nos vamos a desviar Javi, un poquito en del tu tema. trabajo ¿Hay pues, hombres eh, de fuera trabajando? De a, a, a ver, yo actualmente hay tanto hombres como mujeres. O sea, es un sector en el que, cumpliendo los requisitos que pide ¿Qué la empresa. requisitos piden? Es tener mínimo eh, cinco, cinco años de carnet. Eh, no perdón dos años dos Venga, años de carnet Ortiz quiere saber cuáles son los dos, años de carne, eh, to, dos años de carnet a ser de carne posible El permiso B ¿no? de conductor Sí, tener un mínimo de 25 años y haber trabajado en alguna empresa si no es del sector vtc pues en cualquier eh, sector relacionado que haya tenido que ver con Va. la conducción ¿Qué más y trabajos, luego ¿qué más ah, trabajos? Y necesitan muy importante un certificado de eh, de que no tiene antecedentes de no tiene antecentes antecentes lo sabes, lo bueno, todos todos. Los que vengáis venir con un certificado que no antecedentes bueno tenéis en mi otro vídeo lo explico mejor es qué más trabajos le recomiendas venga otros trabajos que el, se que le no recomienda Aparte de conductor bueno aparte de conductor se pues no sé si, si por ejemplo, ejemplo le gusta de tu padre, qué más trabajo tu padre? Por pues por ejemplo en el sector comercial o sector de comercial hay mucho trabajo en España te puedes dedicar tanto comercial a nivel de independiente o autónomo, o para una empresa, vale. o bien... Comercial como teleoperador yo me ocurre también como teleoperador, como venta, teleoperador. Telefónica venta telefónica y mucho Un dato, Brixlines, ayer leí que en, en este momento en España el 60% de los puestos de trabajo de call Center de teleoperador, sí. tanto para hombres como mujeres, está cubierto por personas de fuera. Sí. Aquí es, dentro de España, ¿eh? sí. que lo sepáis. O sea, que es un hay, sector con bastante trabajo. Con mucha demanda. Vamos y, a sintetizar. Sí. Hemos hablado del trabajo de conductor privado. Hemos sí. hablado del trabajo de venta. De venta. Bien, Personal sí, o, para uno mismo, o, o para empresa, hemos hablado del trabajo telefónicamente, de venta telefónicamente venta telefónica, más tipos de trabajo para hombres, más tipos de trabajos Venga. para hombres. Pues bueno, Yo tenemos también, pues, auxiliar administrativo, que es una de mis experiencias. En las que yo he Trabajaste trabajado. En auxiliar administrativo sí. para una gran empresa. Con en una en en gran que empresa, se llama el corte, corte inglés. Sí, eso. ¿Ah, ¿Hace estuviste? mucho tiempo? ¿Cuánto, era, pero cuánto tiempo duró eso, ese un trabajo? Año, un apro año, aproximadamente un año. Sí. Vale, que te, mes que arriba, un mes Un poco abajo. de formación de contaduría y esas cosas. Sí, bueno, tendrías que tener unos conocimientos sí, básicos, no, sé, ¿no? no sé. lógicamente, y haber tenido a ser posible algo de experiencia Nos en pregunta el pregunta. Lugi Meza Maldonado, sin papeles, ¿cuál es el trabajo que mayormente se encuentra? Le respondes trabajo? tú sí. o le respondo yo? Pues Luchi Meza sin papeles. ¿Cuál es el, el, el mayor trabajo que se encuentra en España? Tú lo conoces alguna vez. Yo tuyo? creo que puede ser uno, eh, David, uno, uno de los trabajos. Y ahora sí no me lo dirá venga, José Luis. Venga. Uno puede ser de camarero. Uno de, de los de lo más demandados que el atención al cliente. ¿Tema de hostelería, de hecho, si tenemos, tenemos, tira, hostelería un que nos ve mucho sí. aquí en YouTube me dijo sí. el otro día lo dejo en un comentario que acababa de aterrizar en barcelona sí. oye y le habían dado ya un puesto de lo que dice gabriel de camarero, de camarero en un chiringuito sí. 50 euros al día sobre todo para el tema nah, nah. ahora está acabando el verano pero bueno para el verano contratan mucho personal para las costas para las islas periodos vacacionales otro, otro tema que se me ocurre Chris Lines, de socorrista socorrista en la, consultoría de ayer, que... claro, en la consultoría de ayer de instagram una chica de perú sí. puede ser chica o chico está trabajando en socorrista claro que yo también he sido, socorrista. sido socorrista además bien. otros años el he trabajo trabajado? de socorrista pues tiene su se lado es muy bueno se, bueno, pues paga, se paga bien bueno menos pero... el vídeo del socorrista veros los vídeos veros de socorrista que ahí está ahí vamos rápido PRIXLINES eh, bueno otro trabajo sin papeles que no lo digo mucho pero los vídeos PRIXLINERS el o sea. de trabajar en globo repartiendo, Globo directamente ah, nos globo. contrata sí, pero hay es. gente que está reparto a domicilio reparto a domicilio, llevar recados tanto en bicicleta como en moto particular o moto de empresa que puede ser el caso nos dice Carlos Lucio Mario. Hola Prislin, me interesa ir a trabajar de mantenimiento de ascensores y quisiera saber cómo sacar el carnet para trabajar en ascensores. Saludos. Uf, yo ahí la verdad no lo sabes no tú. Te yo te le digo a Carlos. Decir, no. Carlos, mírate la empresa en España que se llama Otis. O T I S. Otis. Buscala en Google, llámales. Eso se dedican, tienen el casi casi el monopolio de mantenimiento de ascensores en España esas te van a formar y necesitan gente. Otis. Otis. Otis. Eso es. ¿Te suena a los de Otis, Otis, ¿no? Sí, sí, me suena bastante. Vamos, casi todos Una empresa ascensores... muy grande del sector de las más conocidas. Ah, perdón, bueno, que le interrumpa. No, a... no, dime, interrumpe, yo también... Interrumpo, me interrumpo, También sí, hay digo. mucho trabajo ahora últimamente Díselo. estoy viendo que hay empresas que contratan para personal de seguridad Tema en de empresas, seguridad, ¿no? Tanto para centros comerciales como oficinas y empresas privadas. Eh, yo de hecho en donde yo estoy eh, pues necesitan personal de seguridad ¿no? y para eso puede ser o personal interno de la empresa o buscarlo a través de otras empresas bien sean empresas tan grandes como proseguro Seguritas eh, Eulen también sé Pro que Segur, están contratando. Eulen, sí, esas están tres están contratando. Prisliners, los que estáis dentro y los que estáis fuera. Ya miraros más información U por internet, claro, buscar no por Google, buscar eso, que, llamar, llamar. Quiero no trabajar a de seguridad. Y Me pueden hacer un contrato. En los, estoy dispuesto a ir a España. Eso, y si no, que no en los portales y te vas al, al, al consulado. Y si no en los portales de internet ya sabéis como los típicos que suele diles, haber. Diles, diles laboris, infojobs job JobToday, tenéis que son aplicaciones móviles, os la podéis descargar. Adriana en María Enau Banegas, eh, Don Luis, saludos. Don Luis quiere una consultoría en privado. Mira, todos los que queréis una consultoría eh, directa tenéis que ir a Instagram, buscar PrixLine y me saludáis por el Messenger de Instagram. Entonces yo cuando voy a hacer la siguiente ronda de consultorías, os aviso. Os digo, dentro de dos horas va a haber ronda de consultoría. Os preaviso. Entonces el que esté disponible, pues ya lo vamos haciendo, como hacemos todos los días que no imito en YouTube. ¿Vale? Entonces eso es lo que tienes que hacer, Adriana, y cualquiera que quiera la consultoría. Irse a Instagram y avisarme por el Messenger de Instagram para que yo lo tenga controlado. Y os voy avisando, descuidar. Dice, nos dice Carlos, eh, bueno, eh, gracias por las alabanzas, ¿vale? Pero vamos a las preguntas. Eso, a las preguntas. preguntas, sí. Chicha, chicha Las preguntas que podamos responder las responderemos, eso es. Saludo vale. a Zorobabel, que nos va a querer venir, quiere venir y dice, eh, dice, don Luis, he tratado de que me contrate una empresa de España, pero no dan respuesta, claro, Zorobabel, es que no es fácil. Es que claro. hay que insistir, insistir, insistir. Sí, sí. Lo que estáis haciendo eh, merece mucho respeto. Es salir de vuestra zona de confort. Claro, es que es ¿Tú muy cómo importante... ¿Cómo conseguiste lo del conductor salir? privado? Pues claro, lo que, lo que dice José Luis, ¿no? tienes que salir de tu zona de confort y, y buscarlo... Sí, lo vi también por internet, pero a través de un contacto, pues yo me puse en eh, contacto directo con la empresa y a través dime di nombres eh, la ¿Cómo se llamaba la empresa esta que te contrató? No, la de la que te captó eh, la ah, de... talen yo yo talent. Talent y adeco, adeco de esas dos es apuntar. Adeco son empresas que talent. suelen contratar mucho buscarlas y Talen. Eh, hay otras también. Pero bueno. insiste, insiste, insiste. Le voy a decir a Héctor eh, de todo un poco más. Esta la respondes sí. tú, pa sí. como hizo tu padre, que sí. su padre emprendió y le fue muy bien en sí. un negocio. Fue un emprendedor y. ¿Cómo puedo fue... hacer para emprender mi negocio y qué pueblo le recomiendas? ¿Cómo hizo tu padre, pero muy breve, sí. para emprender tu negocio? Su bueno, negocio. Pues. Del de, de, de lo, de ocio, ¿no era? Sí, de... díselo. De, bueno, básicamente, a ver, él lógicamente tenía que tener unos contactos, ¿no? Tenían la empresa en la que empezó. Working. Sí, pero cómo working? ahorró para conseguir la inversión, cómo lo hizo así, pero muy breve, Gaby, tiene que ser. Bueno, no, él digamos que, que tenía más grandes y se puso a vender. No, es que vamos a ver, hace 35 años no existía ni internet ni Pues todavía no tenía, más difícil, lo tenía más difícil. Claro, pero... Tenías que ir con el boca a boca. Tener muy buenos contactos sobre todo es que mi padre tenía muy buenas habilidades comunicativas y sociales y eso es un más... compatriota tuyo les dices cómo montó el negocio aparte del networking algún truco más o pasamos a la siguiente pregunta Gaby? bueno pues pasamos a la siguiente no, porque no... decir cómo monta una discoteca de la nada bueno y le va bien Hombre, pues porque él to, tenía, unos no? buscó, tenía unos contactos, no tenía unos contactos en el mundo del espectáculo, en el mundo del ocio nocturno, en discotecas, conocía a alguien, entonces. O sea, contactos le, es la clave. ¿no? Contactos es muy importante. Networking. networking, networking ahora, ahora mismo networking. Hombre, lo, lo que estamos haciendo Hola, Aprovecho una cosa, por favor, los, las preguntas de los comentarios que no me dé tiempo a responder, el que las sepa irlas respondiendo entre vosotros, hacemos comunidad, ¿vale? Inteligencia Colectiva, incluso ahora en el propio chat no me va a dar tiempo a leer todas. El que sepa alguna pregunta que la responda directamente en el chat, vale. Sí. Prisliners, entre todos, mejor. Claro, Inteligencia sí, colectiva. Sí, eso es entre todos que se vayan ayudando. Un un Ezequiel sí. es con, dice: Hola, soy argentino, compatriota, arquitecto y tengo ciudadanía española, como tú. Sí. Ah, en diciembre iré a vivir a España. Sabes cómo es el trámite de homologación de títulos, tú lo no sabes, gavios Venga, pues no, se lo digo yo, pero, la verdad, hora... eh, tú también. Yo sí te tengo la. Pues mira, verdad, yo se mío, lo digo muy fácil. Este sé que, que dos no, no, años muy vale. fácil te vale. miras el vídeo que sí. tengo de la homologación de títulos aquí abajo. Ah, pues mira, no eso, mejor. ahí Porque está Porque yo, yo en ese tema estoy sí. un poco. Un yo les poco hice un video, sí, lo explico totalmente. Poco vale. ¿vale? ¿Vale? Y así pasamos a, a más preguntas. Sí, Como sí. está ya en el claro, vídeo? En, en el vídeo, aquí abajo. Homologación de los diplomas en España, está ahí. Fran Villar, hola. Eh, soy Fran Villar. Buenas tardes. Mi pregunta es que si llego a España como turista puedo trabajar y cuánto es lo que mínimo que pagan. Fran Villar, lo mismo te digo. Yo os voy a responder preguntas nuevas. Las que están respondidas en los vídeos, Fran Villar, tienes siete al, a las cinco formas, al vídeo que digo, cinco formas de entrar como turista y quedarte a trabajar legalmente en España. Es, os hice hasta un mapa mental en la portada. Que vienen unos gráficos. Hay cinco maneras que tú puedes llegar como turista a España y poderte quedar legalmente con residencia y trabajo. Te Eso ves el vídeo y luego las dudas que de ese vídeo te queden me las vuelves a hacer. Si no estamos en live, en los comentarios, ¿vale? Venga, sí. más. Ya Carmen Ruth Hernández, ¿hay.? Seis exacto muy bien Carmen veo que más intenta muy bien exacto eso es lo que os digo respondemos vosotros mismos que se respondan sí, sí, entre claro, ellos que si claro, pueden no. ayudar sí, si no sabéis yo, yo no doy abasto claro. con todos entonces... como no damos son no, tantos comentarios las mejores claro. ideas han salido de vosotros Por Hay, ejemplo, o sea, la de ayudarse mutuamente es muy la idea importante. de trabajar en pueblo sí. salió de ellos sí, sí, sí, sí. Ah, nos dio ah, la idea e hicimos el vídeo y es sí, muy sí, buena idea sí, sí, seguimos si sí, ahora que Pedro está... Díaz hola Luis deja que hable sí al menos sí pero es que es que se enrolla mucho me dicen que te hables Venga, que, que hable. Hablar, pues, no tú? Sé. Venga, venga. Pues vamos a, ver a, a ver qué más queréis que os comente. Pues simplemente, pues eso, que, que ahora, hoy en día, pues bueno, en general, eh, según datos del Instituto Nacional de Empleo, ha, ha vuelto a subir un poquito con respecto a los últimos meses el, el paro en España, pero las las estadísticas es que vaya progresivamente bajando entonces las empresas ahora mismo están volviendo Andrés a contratar García, ¿no? mira Andrés García nos dice tú, dónde? tú has tenido pareja ¿otro? de hecho no sí, sí pregunta pero Andrés García no, de y y no como no la mira ya pero bueno no es no, tema no, sentimental dice no, no. una pregunta cómo se comprueba que uno lleva 12 meses de relación con persona en España para así poder registrar como pareja de hecho gracias para registrar no, sí, que este sea, mira, Es que aquí este en pareja, España pareja, eh, ya, vale es, lo mismo si hay pareja de hecho o hay matrimonio. O hay matrimonio. Entonces sí. nos pregunta que cómo se demuestra que llevas de pareja de hecho A ver, 12 meses. Yo he escuchado algo por encima, eh, no Venga, me hagáis pues mucho me caso. Eh, que si podéis pedir cita previa, no sé si cómo es, ir al registro civil. Ya ellos van a dar un documento en el que tenéis que cumplir una serie de requisitos, que ahora mismo no recuerdo cuáles son punto por punto, pero cumpliendo esos requisitos eh, ya os darían un papel. Eh, vale, esa, en es, una de esa registro, es una manera. Esa es una manera. Vale, y otra que te digo civil. yo, te vas a un notario y vas y ante notario firmas tú y tu pareja de hecho que lleváis 12 meses de pareja de hecho. Claro. Ante notario. Sí, y el notario sí, sí. da fe y ya claro está. creo vale. que hay un tiempo mínimo que se requiere o algo así sí, es que lo no que puede quiere. ser el pareja de hecho un mes o algo así claro pero te que vas o notario, un año, a o mínimo un año o seis meses no sé rellenas que... ese papel claro eso. o te vas a un notario y ante el notario tú con tu pareja declaráis que lleváis 12 meses de pareja de hecho claro de notario y ya ante está. Notario. Y te firma el documento el notario y ese sí, documento sí, te sí, vale claro. por lo menos en mi opinión sí bueno me imagino tendrá un mínimo coste que no sé porque los notarios mínimo coste siempre todo cuánto Fran cuánto pagan como teleoperador. ¿Cuánto pagan como no, teleoperador? Sí, bueno, venga, es que Dilo tú pero voy rápido. a decirlo de media, no ¿vale? Hablar, eh, pero de med nos <ríe> <ríe> quedamos en esta pregunta, ya, ya ¿Qué es el, no, no dejo hablar. Te... ¿Cuánto Pues a ver, a eh, voy a intentar es eh, no, no, pero dile cuánto gane, concretar venga. más o menos. Me imagino, venga. yo es que hace unos años que no trabajo como teleoperador, pero cuando yo trabajaba como teleoperador, allá por el 2010, 2012, o sea, ya hace unos añitos, pues eh, sé que los salarios variaban un poco. Cada vez cuando gana un telepadador en el 2019. A ver, yo eh, lo sé y tú lo sabes también. Dísel. Se gana mejor. Por media jornada que por jornada completa esto es quiere decir aproximadamente Mira, digo Ya, ya está, unos... un teleoperador te gana entre 1.200 euros al mes sí. a 1.600 bueno, de, ¿De 1.200 a mí bueno de, yo ¿De diría de, de 1.100 a 1.600 bueno, vale, si es venga, co de comisión es con venta si es con claro, comisión exacto frank y si tú Depende te digas una si comisión claro, no es solo el pues hay, porque hay, teleoperadores hay empresas bien. que se dan un fijo y luego tiene un variable hay en función de los objetivos que consigue con la empresa. Hay teleoperadores que son de recepción es. de llamadas y hay que son. Eh, que es venta, en, en, claro. claro. En, y luego está de, pues la venta es. la horquilla, entre 1100 y 1600. Vale, varía La horquilla, poco, vale, pero sí. vale. Por ahí anda, sí. Luis Antonio Cárdenas, buenas tardes, ¿qué tal? Es para conseguir trabajo sin papeles. Ahora pronto voy hacia Madrid. Mírate el vídeo que tenemos de ese tema, Luis. Babel, ¿puedo vivir en un pueblo y trabajar en la ciudad? Sí, mira, Gaby vive en un pueblo. Ahora estamos sí. en Collado Villalba. Y cuánto has tardado en tren desde Madrid, pues nada, es desde Chamartín. ¿Cuánto el tren? Media hora cuarenta y cinco otra cuarto de hora, cuarenta minutos. Vale, como estamos más. a 40 kilómetros de Madrid y viene en tren, por sí, cierto. Sí, sí, si vienes claro. en coche, pues sería menos. Pues en ¿vale? coche, claro, más que nada para sería eh, menos. evitar los atascos Tren serían 30 minutos. Media hora, sí. En bus o en tren. En bus, en, en, en bus o coche privado, o sea, media hora. Si no hay atasco si no hay caravana, media hora. nilson Prada, hola amigos, soy profesional agroindustrial. Experiencias de empresas de alimentos y conocimientos en elaboración de cerveza artesanal. Aquí, Gabi, ah, se ha estado bebiendo esta buena cerveza. Aquí tengo sin alcohol, hay que decirlo. ¿eh? Hay, hay una cerveza hay, sin alcohol. Pero bueno, en este rubro o no. Aquí hay mucho Díselo, trabajo. La en, en las cafeterías, yo sigo camarero también cuando era joven personalmente y hay mucho trabajo en restaurantes cafeterías hoteles vamos cadenas cadenas de, de, de, de restaurante de restauración o sea el sector de la hostelería mueve mucho dinero y mucho como y mueve mucho turismo sobre todo en verano eh, siempre hay contratan ¿Te extras, Te dejo hablar, ¿eh? contratan muchos extras y ahora este mes ya en septiembre Claro, van a despedir Gaby, a gran Villar quiere saber qué es socorrista. ¿Qué hace un socorrista? Un socorrista, pues te lo voy a resumir brevemente. Breve, o sea, porque segundos. yo, vete, si te, claro, te no, te animo no, no, no, a que veas mis video socorristas. Vale. tenemos dos que cuando él era socorrista los hicimos sí, su Hay dos o tres sí, vídeos por paso ahí. A más preguntas claro, más ya, o ya en los Oye, comentarios. el chino no nos pondré. dices, hay trabajo de diseñador publicitario. Uf, ahí me pillas porque yo en ese Mira, sector eh, no, te cosa, no tengo ni idea. Chino, no lo eh, lo si te especializas en websites. Sí. De diseño de páginas web a nivel publicitario, sí, ¿vale? Eso ¿Se puede fácil. pronunciar el nombre en chino o es un poco complicado? ¿En chino? <risa> ah, o sea, que en el tema chino. orientado vale. a la web sí que hay trabajo de diseño publicitario, claro. lo sé de buena fuente. En tema ya tradicional de papel a lo mejor allá hay menos, ¿vale? junior Leiva Escobar. Hola Luis, llevo dos años y cinco meses en España, esperando los tres para arraigo. Muy bien, Junior. ¿Qué puedo hacer para trabajar mientras tanto se resuelve? venido por la agrupación. Saludos, Junier pues lo que hemos dicho tema de hostelería tema de cuidar personas mayores tema de limpieza o tema de reparto en globo perdona, sería José, mi opinión perdona que te interrumpa Dime, comentarle interrumpa también lo que así que eh, haciendo, rápido, rápido, haciendo rápido, un inciso en respecto a ese tema también hay mucho trabajo y, y yo también eh, tengo experiencia de eso para trabajar en comercios en el sector de, de la distribución para trabajar bien o como cajero reponedor, ya, ya está sin papeles Ah, claro. Está hablando es que sin, que hay, papeles. sin papeles, Oye, papeles Junior, no, lo que sí te digo sí. que aguantes, porque sí, si te es. queda nada, te llevas dos años y cinco meses, te queda nada para el arraigo. O sea, que aguanta, vamos, no te vayas ahora, aguántalo, ¿vale? Pero vamos, los que te he dicho, hay sí. tema de. Mira, mira en milanuncios.com y en wallapop O sea, ah, son sí. dos aplicaciones. Dos buenos portales ahí para ver muchas ahí. ofertas, ¿vale? Sí, sí dice Richard Torres ¿en qué parte puedo hacer el curso de seguridad para trabajar eh, como peón de la construcción de peón seguridad? De construcción. Para, hay muchos centros donde puedes hacer ese curso de seguridad, vale, sí. Richard. Hay muchos. La empresa esa que comentaste puede que sí. Eduardo, eh, Eduardo, lo de biomedicina y medicina. Mmm, te lo voy a mirar, ¿vale? Porque no lo sé así de eso. Hay, eh, te aconsejo mires en empresas farmacéuticas, ¿vale? En la, en la zona en Cataluña hay muchas. ¿Vale? Pero bueno, yo lo investigaré por mi cuenta. Pero te doy por ahí un camino, ¿vale? Empresas farmacéuticas, eh, esas y más de más sí, seguro. ¿Hay en España trabajo de estampado textil? Sí. No hemos estampado dicho en los comentarios. Textil, sí, también hay bastantes. Sí, para trabajar en fábricas o en. Mira, sí, nos dice la... Harold, mi esposa es camarera acá, así que bueno, quizás suelta ya así en tema de hostelería hay muchísimo. ¿verdad? Sí, hostelería un montón. Muy o bien, sea, Harold, Camarero, muy bien. camarero. Me gusta que entre vosotros, porque es que sí. mira, el queso nos quitáis. Mira, ya... ¿qué es un socorrista, salvavidas le han dicho. Sí, claro. Gracias por Eso apoyarme. Es. Gracias por decir. Alguien paros. que se dedica de verdad, a cuidar. El, el, el salvavidas, ya está. A cuidar nah, el, el, el, a, a, los usuarios que no Soriano se ahoguen. Le voy a traer aquí, sintetiza, vamos. Sí, sí, sí. Genial. Mejor imposible. Escucha, de verdad, insisto, responderos entre vosotros. Claro, sí, acá, sí. Gaby, que porque si no nos quitáis trabajo a la vez. Oye, nos me ayudáis. llamo Ledy, Sevilla, soy de Nicaragua y estoy en Costa Rica y me gustaría emigrar a trabajar. Tengo una experiencia de marroquinería y restaurantes. ¿Cómo quisiera que me contrate una empresa? pues ¿No? es que esa es la gran pregunta es que yo eso... os tengo que mandar a que llaméis a las empresas claro. directamente o a los portales que os decimos en los vídeos y la otra claro. opción es que os vengáis por aquí hagáis el networking como hizo el padre de Gaby claro y no luego es... o bien os quedáis los tres años o bien os miráis las cinco formas de quedarte como turista y trabajar legalmente o bien os volvéis al consulado y lo tramitáis eso ese es... es el resumen del resumen Pero primer, vale es... sí es básicamente sí eso. sí es Luego puede surgir alguna cosa, pero. Sí, sí, claro. Es... Eh, sería buena información de Muy trabajo simple. en el campo como recolectores, Alejandro. Hay mucho como recolectores. recolectores. Va por época, sí, sí, eso por las épocas, ¿no? Sí, pero, pero he visto mucho, que ahora hay, hay recogida no, en la vendimia por... de ah, la uva. No. Mucho, mucho. De, bueno, va la, por las logotón. épocas, pero vamos, búscalo sí. en Google: Recolección Fruta España. Sí. Te va a trabajar en el campo. En Huelva se quedaron sin gente, necesitaban gente urgentemente. Vale? Sí. O sea, vale, venga, vamos más. Fran Villar, no, no, mi pregunta es, que trabajando como teleoperador, ¿qué tipo de papeles te piden? ¿Qué tipo de papeles? Los pues, de siempre, bueno, lo de, ninguno especial, básico, o sea, ninguno... el permiso de residencia y trabajo. Si, Mira, si idea, eres extranjero, un, permiso de residencia rapido. y permiso de trabajo. Ya ¿No está. Siendo la que extranjero. no te piden un conocimiento especial que hayas... bueno, y que hables bien al teléfono. Bueno, lógicamente que tengas un mínimo experiencia en el sector Pero que te pida la, la empresa, la empresa no... y bueno. Escucha, eh, lo que tienes que hacerte, bueno, hay una idea que es venir como estudiante, miraos el vídeo de las cinco formas, venir como estudiante y te quedas a estudiar 20 horas y a trabajar otras 20 horas de forma de... Pueden ser de el operador. Sí, operador. En el operador vais a encontrar trabajo fijo. Sí, eso es. Ayúdenme, ¿en qué ciudad de España hay más oportunidades de trabajo? Nos sigue diciendo Fran Villar. Tiene, Fran tiene Villar la pregunta. ¿También? ¿En qué ciudad? Pues mira, pues, la que la más pregunta. en Madrid? Ya está. En Madrid. O sea, ir en Madrid, en sí. Madrid. Y después en Barcelona. Pero en claro. Barcelona os piden catalán, ¿vale? Para ciertos claro, trabajos. Claro, desde luego. Así que... Andrés, decía, Luis, ¿cómo se comprueba que uno lleva cierto tiempo en relación con una persona? Pero si eso ya lo hemos hablado... No. Más para abajo. Repetir, Más pa no. abajo. Uh -huh. Bueno, soy argentino y tengo hijo de cinco meses. Este, como es argentino, le respondes tú. A ver si puedo. ¿Puedo que pedir sí. alguna visa o algo para poder trabajar? Tengo título de seguridad privada y enfermero. Te no, dejo hablar. Pues, título de seguridad privada. Sí. Pues con eso. Juan, sí, tienes es? que intentar ver si en la embajada aquí. De eso, ...de Argentina, en España, en Madrid o donde estés... Eh, ...si con ese título te lo te valdría... ...o, o si te piden homologarlo... ...y ellos te dirán al, a la institución, al organismo... ...al que tengas que acudir... ...en caso de que tengas que homologar el, el título... ...pero bueno, teniéndolo ya es un gran paso... ...dado hacia adelante, ¿no? Y sí que hay mucho trabajo de de eso de para el tema de seguridad en muchas empresas aquí están contratando y lo segundo que ha dicho que había sido que no me acuerdo nos Además, dice Guspán y si consigo un contrato desde mi país mi pareja puede ir conmigo y tener permiso de trabajo también sí claro por supuesto hombre si si su pareja también sí va a venir como hay que pedir aquí eh, cómo se llama el Digo yo sí, hombre, siempre permiso, es más fácil ver, permiso de residencia. residencia y, trabajo. y trabajo, eso es. Y eso es, me imagino que en el consulado, en el. Alejandro Moncada. Hola, soy de Colombia. Somos una pareja joven, 28 y 26 años. Nos aceptarían fácilmente en los pueblos para trabajar y repoblar. Más información de trabajo en los pueblos. Haremos una tercera parte de trabajo en los pueblos, ¿vale? Sí. Tenemos los dos vídeos. Ah. Vamos a hacer claro. con Susana la tercera parte. Claro. Sí, sí, está muy, muy bien. Eso de la marcelo de los pueblos dice fui inmigrante ilegal puedo eh, tramitar el programa yo repueblo marcelo si ya lleva los tres años claro que sí pide el arraigo la residencia por arraigo te dan residencia y permiso de trabajo legal y puedes aplicar perfectamente a yo repueblo eh, nos dice Luis Fernando, buenas tardes, me acabo de unir, quisiera saber si hay trabajo de fontaneros. De fontaneros sí, también hay bastante, sobre todo en los oficios varios, todo esto. Eh, lo que pasa es que lo poco que sé en este aspecto es que hay mucha diferencia en el tema de los salarios de ser autónomo por uno mismo y trabajar para uno que si trabajas ya, para una muy empresa muy buena idea si eres fontanero sí. yo os aconsejo bueno intentar si queréis para una empresa pero si os hacéis autónomo vais a ganar mucho sí eso mucho es me preguntáis sobre todo para mira, como autónomo muchos me preguntáis que qué, qué negocio monto eh, podéis venir a España por trabajo por cuenta propia montando vuestro propio negocio y uno eso podría es. ser ser fontanero sí uh, ser fontanero ser electricista ser cerrajero claro hay que informarse un poco no, es muy sencillo qué, ¿cuáles si son los sabes pasos el, a seguir. Es muy sencillo digo. si tú no. sabes es eh, de fontanería, sí. de cerrajería, de lo que sea eh te puedes pedir el permiso de trabajo por cuenta propia y eso no necesita una propia. gran inversión lo que necesitas es que tú sepas hacer ese trabajo sí. vale muy buena idea entre Wilner bueno, y tú claro bueno necesitarás un algún... electricista sí, sí todo eso es un en impuesto el para el videos. tema de sí pero eh, ellos, esto es un resumen el impuesto rápido. el IAE el impuesto a actividades económicas que le van a pedir bueno aquí nos está preguntando una pero, compatriota no. tuya que dice sí. que es Argentina dice Susana Bettini Sí. dice debido a la crisis argentina se podrá gestionar la tarjeta roja la tarjeta la roja. Sí, tú sabes lo que es la tarjeta roja, Gaby? Es que no, ahora sabes, ¿no? ahí, ahí me, pilla, claro, ahí me pilla. yo. Respóndele tú, José Para pedirla no. sí, es el asilo humanitario. Ah, eh, sí. Tienes que no. demostrar o decirles que tú tienes eh, o bien grave riesgo para tu integridad física y tal, o también por razones de pues eso, económicas. Si debido a la crisis tú consideras que, que no vas a poder vivir allí, podría ser un motivo. ¿vale? Es lo que dice la ley ellos te van a yo no sé exactamente ahora cómo están las cosas en argentina si sí, tienen sí. noticias frescas o no bueno semi frescas sé que el problema que ha habido por allí últimamente es que se ha devaluado un montón la moneda de allí el peso argentino y bueno y para la gente que tiene dólares en sus cuentas bancarias solo les permiten a hacer retiradas por un máximo de hasta 10 mil dólares no les dejan si tú necesitas más de, siempre no sé si era de cinco mil o diez mil dólares no te pone una un digamos un una traba al banco ahí un digamos un sí sí un vamos un, un tope y no puedes sacar ni ni un ni un dólar de más algo así no sé si es como una especie de corralito lo que hicieron allá Hace muchos años allá por el 2000 o 2002, creo recordar. Eso Pero a ver, puedes poco preguntar todo lo que quieras, no hay dificultad. Yo ahí aconsejaría, bueno, yo... un día hablamos de cómo hacer evitar corralitos. Sí, cómo evitar Porque corralitas? es que en Argentina que... Ya, ya, vamos, ya yo sí. he sobremojado. ¿no? Sí, sí, ya, ya ha habido problemas referentes a ese aspecto allí y otra vez vuelve a pasar. Y se supone que iba repuntando el país y que ya iba mejorando según tengo muchas gracias primos a, allí. a todos los que estáis respondiendo en el chat las preguntas que hacen los que nos no han visto los vídeos anteriores muchas gracias de verdad pilines esa es la idea que entre todos hagamos inteligencia colectiva claro y podamos ayudarnos mutuamente o que en los re... comentarios si uno responder todas estas sabe preguntas lo que el otro no sabe pues claro. está muy bien que os podáis entre responder ellos, muchas el cosas el uno al otro claro, si sí, la, lo mejor sí, entre todos sacamos sí. la mejor información claro, entre todos y, y entre todos pues aprendemos cosas que a lo mejor yo mismo o josé Luis, pues a ver nos dice rebegota dice no vayan a trabajar como empleado de hogar no cotiza para el paro y no reconoce los meses trabajados yo trabajé ocho meses y gobierno no me reconoce ocho meses pues mira al revés depende porque a ver si lo que quieren es ganar dinero y estar legalmente por qué no van a trabajar como empleados de hogar que luego no les vayan a dar paro siempre decimos un buen prel viene a trabajar no a pedir subvenciones sí claro tú que claro, sí, lo mismo aquí claro, los lo lo que mismo. vengáis tenéis que venir tenéis a que trabajar venir a y trabajar. A aportar esa sí. es a lo que venimos a aportar, no, no a venir claro. para a ver sí, si sí. me dan una subvención no, no hacer que acabamos como en esos claro. países que no hay nada no hacer que suba el empleo sumergido claro. la economía sumergida no pero ¿qué es que le está diciendo que... no le está diciendo que no de empleada de hogar no pues ya no, que lo valore porque claro. si ella quiere eh, bueno. un contrato legal y venir a trabajar legalmente a España y le ofrecen un trabajo de empleada de hogar porque claro. no va a venir qué más da el paro porque ya viene a trabajar Hombre, no viene también a estar parada. también es cierto que hay que ver que las, capacidades, opinión, que no me corto las capacidades talentos y o habilidades que tenga Mira, cada persona idea, para un determinado, determinado de trabajo es aplicar como empleado de sí. hogar Sí, a ver, bueno. Con de sí, una persona. Sí, o Te como, van a contratar muy fácil. Como camarero de piso también te contratan también. mucho. Eh, escucha, en hoteles. También, en esos. En Prilines. esos ámbitos. Gaby, a, bueno. a, a, a dile lo que quieras. Sí, y por hoy pues, ya finalizamos el vídeo. Sí, tengo con las consultorías ver... de Instagram y ya agotado. Pero claro. os dejo a Gaby. Pues nada, ah, para finalizar. Lo que tú quieras decirle, venga luego Si puedo poner un no inciso. inciso lo que pues, simplemente, pues eso, que daros toda la suerte del mundo. ...para los que estéis eh, desempleados... Eh, ...buscando activamente empleo... Que, ...que bueno, que con esfuerzo y dedicación... ...y si tenéis algo de experiencia en el sector... ...en el que habéis trabajado... ...os va a resultar mucho más fácil... ...conseguir eh, un nuevo trabajo... Eh, ...es cierto que los tiempos que corren... ...bueno, ha mejorado algo... ...parece que está bajando eh, el paro... ...pero bueno, lo que baja es el paro estacional que se llama porque hay mucho trabajo ahora de verano Gaby, y... aquí hay trabajo Pero bueno, al que quiere trabajar siempre. hay trabajo sí, el claro. que viene pensando para luego cobrar el paro y no trabajar no, para no, ese no desde, hay yo sí, porque sí, os sí. hago estos vídeos PRIXLINE porque me encantó a ver Prislin se dedica a la orientación laboral da igual que sean españoles de fuera de dentro de donde sea me da igual pero yo veo que los que aquí con más ganas de trabajar ahora sois vosotros sí, eso es vosotros lo más importante da igual el país del que provengáis ¿eh? es la ganas de trabajar no estar pensando en el paro en no trabajar en que claro. me den subvenciones porque acabamos como en venezuela ¿Qué sí, les ha pasado eso. en venezuela pues yo está. te voy a dar Ahí yo te está. voy a dar tú no claro. trabajes que yo te voy a dar vale vale Claro, y ahí es que ya es separado, eso, ha explotado. O sea, Sin meternos en política, no. Sí, a no es que, a ver, si claro. yo te doy, ¿de dónde lo voy a sacar? Claro, a ver. Pues de alguien pues que si trabaje, a... pero entonces ya al final nadie claro. trabaja, final, nadie trabaja, entonces ¿de dónde te dan? Pues todo que pasa Si no cuidado. hay dinero. Pues claro. o sea que lo que hay que venir es con ganas de trabajar, no con ganas de cobrar el paro. Claro, claro, desde luego. Ahí ya ves que me he enfadado, Prilines. Claro, pues nada un poco David, más muchas gracias por tu audiencia gracias tu a, a ti por ah, la no no yo cuando tú quieras permitirme este yo momento insisto no no te doy más momentos si bueno no, eh. sí sí en la próxima que hagamos de socorrista que tendré fue? De socorro está bastante bien, ¿no? bien. Se ganaba sí, sí. bien, ¿no? Se ganaba bien, pero eh, también es que son muchas horas, Oye, muchos hay, días. Una cosa, una indiscreción. Pero, bueno. Ahora me has dicho que estás de conductor, de privado, pero sí, estás un poco descontento, Betel... ¿no? ¿Qué está pasando? Para sí, que ellos sí. lo sepan. Bueno, no me digas es... que quieres cobrar el paro también. No, bueno, desde pero luego, no. Ya, ¿eh? Pues esto, pues hay como. En, eh... No, es que me lo ha dicho antes de empezar el vídeo, Luis, estoy un poco cansado. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué pasa? Nada eh... que. Bueno, simplemente hay una guerra de... entre el... dentro del sector también de esto de la VTC de del conductor privado pues una guerra de entre, de, de entre empresas que unos quieren obtener el mayor número de licencias para que se las den a, a, a, a digamos a los directivos de estas empresas ¿no? por el poder y luego hay un problema que tenemos también con el taxi que, que digamos que todavía no se acaba de resolver están en ello están viendo si sale una normativa para habilitar determinadas plazas para que podamos aparcar estacionar en lugares donde mayor afluencia de clientela hay y tener unas plazas igual bueno, que tiene eso, el taxi ¿Por eso quieres dejar el trabajo? No, no es te dejar entiendo de... sí, no, sí. Pero Tú decías de dejar el trabajo Sí bueno pero eso es básicamente por mejoras pues salariales mejoras tengo aquí a la perra. Mejoras de es que, eh, no solo económicas, sino mejoras laborales, ¿no? De eh, trabajar un poco, pues eso, porque muchas veces eh, tenemos que estar en constante movimiento y el, ma el mayor número de horas conectado posible para que la empresa o sea, vea que no quieres que trabajar y te quieres ir al paro. No, no, quiero cambiar a otra empresa. Que me dé mayor. ¿Veis por qué sois fáciles? necesarios aquí, Prilines? Aquí tenemos un español que ya quiere trabajar poco. No, con todo respeto, eh. no, O trabajar, trabajar un poco menos por eso soy necesario es que el Aprovecharos, problema Mirad el mensaje está surgiendo en tiempo sí, real no. perdonadme por el perdido Todo... que, se, que se estaba escapando yo David, digo una yo cosa está diciendo quiero sintetizar que no. quieres trabajar menos pero trabajar menos que porque paguen, a nosotros pero trabajar menos pero es Retrenes... que hay que decir que cuando vosotros firmáis un contrato es muy importante saber lo que estáis firmando claro pero Porque luego la empresa os hace que hagáis otras horas con otras bueno. condiciones y otros trabajos no Claro. Que bueno, eso también. Pero eso es para no para dejar el trabajo, ¿no? No, no, no para dejar el ¿Quieres volver a ser socorrista solo por épocas? No, Porque no. Yo me acuerdo cuando Gaby solo trabajaba esto. en verano de sí. salvavidas. Como sí, decían. pero esto de socorrista ya es una experiencia que ha tenido su lado buena, pero bueno, es algo que ya ha quedado atrás. Y ahora, los que te ya han dado ahora... el trabajo, pues. Ya quieres intentar si, no, pero esto es como todo, ¿Es José que, Luis. Claro. Si te ofrece una empresa mejores condiciones, me ofrecen mejores condiciones, sí. mejor salario. O sea, que lo que te refieres es que quieres cambiar de ahí empresa está. ir a una mejor. A una mejora, de, sí. mejora Mejor a Eso mejor. Eso, eh, eh, ahí sí, está. Vale. eso es lo que quería decir. Pero lo del paro me enfada no, a mí no, mucho, No, eh. paro, no paro, Rilines, eh. que la tengo a esta bueno, pues que os nada. dejo con muchas gracias. Un saludo a todos. Por favor, like Hasta si os ha gustado, por favor, like si os ha gustado. Y yo acabo mi cerveza sin alcohol. Y suscripción, que lo vea luego, que siempre emitimos Directo, vale. Os Perfecto. veo en el próximo consultoría en Instagram. El que la quiera que me avise por el Messenger de Instagram, vale. Hasta chao, chao, pronto. Prelenas. Y vieros prelenas. mis sí. otros vídeos también. Ahí míos. lo tenéis, que de Gabriel. <risa> Gabriel. Ahí, bueno, chau, chau, <risa>